Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos en un nuevo video para este canal y nos encontramos para meter una información. Bueno, dar una información. O bueno, al parecer. La 2.1 será que en realidad si sale el... ¿Qué cojones? Se me está desbaratando ya el PC, me cago en la puta Entonces será que la 2.1 saldrá el 3 de diciembre Porque es que como saben este este octocubeo, octocubeo Bueno, el mapa, el coso ese que de lo que salió en los premios awards de Geometry Dash Que lo, el video lo está ahí de última, sale a lo último esa parte pues será que esa parte sí será verdad Porque el mapa el mapa ese Bueno, la cosa esa está volteada al revés ¿Vale? Para los que no sepan Está volteada al revés y da la forma del pulpo ¿Vale? Por eso es que da la forma del pulpo Y octocube creo que significa pulpo en inglés No, no sé, no lo sé, no lo sé, pero bueno eh, Eso da la forma del, del, del cubo O bueno, del, del pulpo y pues quién sabe si será verdad que irá a salir el sábado Porque eh, como ven esa foto es de, de, de, de esa serie, ¿no? Que se llama The Lost esa, esa serie se llama The Lost Y pues bueno chicos, o serie o película, no sé, no estoy bien, seguro Pero eh, no sé si The no saldrá el sábado Quién sabe que no salga, quién sabe que... Porque ya están diciendo por ahí que ya no faltan días, faltan, digo, no faltan semanas, ya faltan días. Y es, quién sabe, sí, ¿quién sabe si, si, si saldrá este sábado. Es, y quién sabe si ya estará en revisión, chicos. Quién lo sabe, o sea, solo lo puede saber es ser Vprint y Ropta, obviamente. Y Guitar, probablemente Guitar, porque Guitar sabe la fecha. Él la sabe la fecha, pero no la puede decir, ¿vale? Él sabe la fecha, pero no la puede decir. Pero bueno, eso es lo que les quería traer el día de hoy. Y es que me parece eh, interesante porque, ¿qué tal que el 2.1 no nos salga mal mañana, ¿eh? eh Pasado mañana, que es sábado. Porque el pues, mañana es 3 y como ven, eh, el, el, si no han visto el video anterior, anterior pues se si darán no cuenta, se los voy a dejar aquí, a, igualmente aquí les aparecerá al final del video el video. Bueno, madre mía, les aparecerá el video. Y pues bueno chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Eh, ya saben, es como una duda, déjenme su duda en los comentarios, ya saben, subiré otro video ahorita más tarde. Eh, y espero que le vean, ¿no? Va a ser una... ¿una qué? Una... Un trailer, mejor dicho, un tráiler del canal Y... Eh, Dios, Dios, Dios, va a estar súper épico Espero que lo vean, chicos, así que nos vemos Hasta la próxima, chicos, adiós